Buenas tardes. Eh, gracias eh, por estar con nosotros. Hoy tenemos en este segundo webinar eh, la presencia del presidente de Nenacom, Claudio Ambrosini, eh, Antonio Roncoroni, presidente de FECOSUR, Mario Cafiero, presidente de Linaes. Eh, algunas dificultades eh, para el ingreso de Hermida, José Luis Hermida, presidente de la regional Buenos Aires de FASE. Eh, mientras esperamos que él intente entrar, vamos a comenzar eh, este segundo webinar organizado por la Comisión de Telecomunicaciones del inaes El tema específico para el día de hoy era la democratización no, de la banda ancha y la eliminación de la brecha digital. No hay nadie. Eh, nosotros estamos observando que todavía en el día de hoy, las estadísticas que brinda la Unión Internacional de Telecomunicaciones, eh, queda claro que la brecha digital continúa entre los países y también dentro de las fronteras nacionales y también entre diversos grupos sociales. Recordando un poquito la historia de las políticas sobre servicio universal, en el año 85, 1985, la UIT presenta un informe que se llamó el eslabón perdido, eh, también conocido como el informe mailand porque era quien estaba a cargo del mismo, y que si bien mostró que el acceso a las telecomunicaciones eh, brindaba un crecimiento económico importante a los países, eh, llamó la atención el enorme desequilibrio que había en ese momento entre los países desarrollados y en desarrollo, y a su vez internamente dentro de esos países. De hecho, la Unión Internacional trabajaba activamente con el, con el PNUD, la Oficina de Desarrollo, este, para poder auxiliar a los países que más atrasados estaban en ese sentido. Lo que pasa es que cuando uno piensa en servicio universal, piensa automáticamente en los fondos del servicio universal. Pero hay que reconocer y hacer un poquito de historia que el sector... Eh, fue creado primero desde el Estado, con grandes empresas estatales, en nuestro caso Entel, y gran parte del proceso de desarrollo de las comunicaciones en los lugares menos desarrollados en el interior de los países, y también a nivel internacional, estaban basados en otro tipo de subsidios, que eran los subsidios cruzados entre servicios, por ejemplo, la, la larga distancia internacional hacia los países, o la larga distancia nacional a los distintos pueblos. Eh, en 1989, y esto es importante marcarlo, este, a partir de lo que se denominó el consenso de Washington, comienza un proceso de liberalización de las telecomunicaciones, y ahí empezaron a establecerse mecanismos distintos para comunicarse, que son los llamados términos de interconexión, y que fueron impuestos en, al principio por Estados Unidos, este impuesto y que no a los aceptaba, eh, vio cortados los servicios internacionales. Argentina sufrió este proceso, en entonces eh, de ITAR perdió las conexiones internacionales, lo que demostró una vez más eh, este, eh, el proceso este, de Estados Unidos de abandonar cuando le conviene eh, las negociaciones multilaterales. Estos términos de interconexión también nos encontraron al sector cooperativo, dando batalla con las ya eh, incumbentes o empresas privatizadas, eh, y tuvimos muchas pujas a lo largo del año, rebalanceos tarifarios, pujas por estos procesos de interconexión. Recuerdo en asambleas acaloradas a Juan Carlos Fisores y Horacio Iraola defendiendo los posicionamientos de la cooperativa y también es bueno recordar, Mario, alguna, alguna asamblea o audiencia pública donde junto a Antonio Cafiero, entonces senador, y Balito Romá, vicegobernador de la provincia, luchamos también eh, por los mismos temas junto. A... Buen día, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Hemos Buen en... día, un gusto, un saludo para todos. Bueno, gracias, bienvenido y un gusto que te hayas podido conectar. Estamos haciendo una introducción al evento y después empezaremos con el presidente de LENACOM. Bárbaro. Decía entonces este, que eh, hubo una puja constante en este proceso eh, de, de los términos de interconexión, en definitiva, de dónde van los recursos que generan las telecomunicaciones pero a partir del año 94 en Argentina se desarrolla una conferencia mundial de desarrollo de las telecomunicaciones, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y el vicepresidente de Estados Unidos, Sal Gore, lanza acá en Argentina lo que se llamó la autopista de la información. Algo que parecía espléndido, maravilloso, con el advenimiento de Internet, también vuelve a marcar el apartamiento del multilateralismo de Estados Unidos, que empieza a regular directamente desde, la, desde su Comisión Federal de Comunicaciones y luego después, una, a través de una organización creada a su medida, dejando de lado la Unión Internacional de Telecomunicaciones, me refiero a la administración de lo que es eh, la Internet. Y esto genera también un proceso económico importante, que es el cambio de flujo de divisas. Mientras antes recibíamos recursos por la tasa de terminación en nuestros países para favorecer el desarrollo de las telecomunicaciones no, internas, acá se generó un proceso inverso de flujo de divisas hacia Estados Unidos y a los países centrales donde estaba la información y la necesidad de conectarnos a Internet. Y se dio la paradoja de que nosotros, para hacer una conexión, por ejemplo, mandar un mail de Luján a General Rodríguez, dos pueblos vecinos de la provincia de Buenos Aires, eh, las comunicaciones tenían que pasar vía Miami. Y ahí, el asociativismo empieza a dar respuesta, como decía Mario en la reunión anterior, eh, cabase con la creación de los IXP, evitando el tráfico internacional, y lo mismo, generando puntos de interconexión locales para este, no necesariamente tener que venir a Buenos Aires. Esto genera disminución de costos, y cuando hablamos de servicio universal, no es solo poder llegar a un lugar donde no estamos, no es solo llegar a donde no hay fibra, poder llegar a esa población. Eso es accesibilidad, es fundamental, sin accesibilidad no hay comunicaciones, pero también se necesita la accesibilidad, la posibilidad de poder pagar eso, y también el conocimiento para poder usar las tecnologías. Por eso, cuando hablamos de accesibilidad, de cooperativismo, impulsamos siempre la federalización de los costos de banda ancha este, como tarea importantísima, resolver los temas de interconexión, algunos de los cuales todavía están pendientes de las últimas regulaciones, y fundamentalmente buscar mecanismos que tiendan a la baja de los precios, no solo acceder en aquellos lugares sino también en las grandes ciudades. Y ahí se produce otro fenómeno del movimiento asociativo, donde otras organizaciones que brindaban otro tipo de servicios se vuelcan a la prestación de servicios en internet. Y me estoy refiriendo a los videocables, y en particular hoy representados aquí a las compañías de prestación de servicios públicos eléctricos. Pero a pesar de esto, en el 2003... Eh, sigue la profundización ahora de, nueva, de una nueva crisis, que ya no es el acceso al teléfono, sino el acceso a Internet. En el año 2003 se produce la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, convocada por Naciones Unidas, que genera el Plan de Acción de Ginebra y la Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información. Y entre otras cosas eh, que se abordan, se, se trata el tema de la accesibilidad y la generación de capacidades. Hoy la realidad este, nos encuentra en un proceso de crisis donde todo el sistema de comunicaciones guiado por el Estado Nacional y sus organismos competentes, como la Comin, el están abocados a resolver la conectividad en este tema de pandemia que estamos viviendo. Pero también surge a la clara que hay serios problemas para resolver todavía la brecha digital en la Argentina. Tenemos barrios populares con dificultades de conectividad, pueblos donde aún no llega la banda ancha y todavía zonas donde aún no se ha terminado de desplegar correctamente la cuarta generación. Por suerte, los cambios de política del Estado Nacional, con una coma activa que ha dado rápida respuesta con diversos planes este, usando el Fondo de Servicio Universal, están empezando a resolver el presente con una sucetic trabajando en capacitación y una ARSAT tratando de conectarnos. Pero queda mucho por hacer y esto es resolver el presente. Pero también tenemos que prepararnos para el futuro. Decíamos en la reunión anterior que el año pasado en Egipto se habían definido las nuevas bandas para las IMT 2020 o quinta generación. La quinta generación hoy ya está generando una nueva batalla internacional en las telecomunicaciones. Una batalla que es bastante despiadada, que no pueden seguir, implica hasta encarcelamiento de dirigentes empresarios, eh, prohibición de uso de determinadas tecnologías, desoyendo acuerdos firmados en su momento a través de la Organización Mundial del Comercio. Y esto es así porque el Internet de las Cosas, el 5G, la inteligencia artificial, el Big data genera grandes procesos de desarrollo en los países, generan saltos cualitativos y cuantitativos en la producción y en la eficiencia productiva de esos países. Y esto, si no estamos preparados, puede implicar nuevas desigualdades internacionales y puede implicar no solo desigualdades entre países, sino también desigualdades al interior de nuestros países. Entonces, de cómo se regulen estas nuevas tecnologías, estará la clave para evitar que estas desigualdades vuelvan a aparecer y podamos avanzar en el desarrollo de un país con la tecnología puesta al servicio del desarrollo productivo. El movimiento asociativo debe afrontar este futuro preparándonos ya para esas nuevas tecnologías, planificando junto al Estado Nacional, a la Secretaría de Innovación, a nuestra empresa ARSAT, a nuestro Ente Nacional de Comunicaciones, cómo vamos a implementar estas nuevas tecnologías y cómo elaboremos esa regulación que viene para esta etapa estará la garantía de la universalidad del servicio de los próximos años, considerando entre otras cosas el ordenamiento del espectro, la asignación de banda, las prioridades basadas en verticales productivos, como hablamos en función de de los planes del Ministerio de Desarrollo Productivo para la etapa que viene y de una integración federal que nos permita tener una Argentina con precios uniformes en todo el país. De todo esto dependerá el éxito de la política de comunicaciones de nuestro gobierno y evitar en un futuro muy próximo una nueva brecha digital en la Argentina. El objetivo de debatir estos temas... Este, José Luis, Claudio Antonio poder escuchar la opinión de ustedes la visión tanto del Estado como de los actores del movimiento cooperativo en este caso eléctrico y telefónico y seguir discutiendo a lo largo del resto de los webinars con la experiencia de lo que ustedes aporten en, en, junto a otros miembros del sector asociativo y otras organizaciones potencialmente aliadas así que eh, hasta aquí eh, esta presentación, les agradezco y le pido entonces a Claudio, por favor, si nos puedes dar su visión de estos temas como presidente de la Com Gracias. Muchas gracias Héctor, muchas gracias Mario, compañero Antonio, José Luis, un placer que me hayan invitado a compartir esto. Yo creo que... Eh, el... La política, eh, si no utilizamos la política para transformarle la vida a la gente, la política no sirve para nada. Una de las premisas fundamentales cuando el presidente de la nación, Alberto Fernández, me, me convocó para la, la, tener la responsabilidad de conducir el organismo, es empezar por los sectores que eh, más fueron relegados por diferentes políticas, no hacer, no hacer historia, ni hacer críticas, sino de tener una mirada para adelante. Nadie puede negar que hay muchos, los sectores más necesitados fueron bastante olvidados. Y justamente por eso vamos a empezar. Y que vamos a empezar con la ayuda de ustedes y se los demostramos. Eh, una de las primeras reuniones eh, que, que nosotros hicimos eh, cuando empezó esta, la pandemia fue la ayuda público-privado con respecto a la caída de las redes, reuniones que hicimos en ARSAT, donde conocí a muchos de ustedes. Y siempre supe de la importancia del sector cooperativo, que para mí es una de las, uno de los ejes, uno de los motores de llegada a los lugares quizás donde más se necesitan. O sea, porque... A veces las grandes compañías por una cuestión de economía eh, tratan de, de, de, de no involucrarse y sin embargo ustedes en, la, en, el, en el trato de en, su, en sus localidades, en sus pueblos más grandes o más chicos están en, perfecto, en perfecta armonía con sus clientes, con sus clientes amigos. Cosa que las grandes compañías eh, que quizás sean solo un número porque, porque eso es metodología, porque no abarcan tanto que no, no pueden personalizar. Eh, con lo cual nosotros vamos a empezar por ese, por ese sector y las políticas que nosotros votamos en, estos, en, en el último directorio fueron apuntadas a eso. Fueron apuntadas a eh, la conexión de, de, de organismos públicos que tengan que ver con la salud, con la educación y con la seguridad el programa de barrios populares, barrios vulnerables, eh, que estén censados en el RENAVAP para acotarlo, no para acotarlo, sino para tener la certeza de lo que, que estamos dando es algo que está validado, cosas muy importantes para que cuando nos vayamos de la función no, no, no nos miren y, y nos digan que, que dimos cosas que no estaban no estaban apoyados con sustento sólido y legal, eh, y después trabajar en los programas rurales, como bien lo mencionó Héctor, lugares donde, donde no llega la conectividad, y ese, ese es un trabajo de ENACON, y ese es un trabajo de este gobierno. Eh, nosotros le vamos a poner, pero hincapié, mucho laburo, muchas horas para que esto se pueda, eh, se pueda realizar, nosotros hoy tenemos un Fondo de Servicio Universal, que es una, como una dicotomía. ¿no? Eh, nos dejaron un Fondo de Servicio Universal bastante mullido de plata eh, por la inacción de lo pasado. Eh, es, digamos que es una ventaja y una desventaja. Una desventaja para la gente que no pudo sufructuar eh, el, el dinero que había allí y una ventaja para nosotros, de la cual tenemos que hacer y tenemos que ejecutarlo, y tenemos que buscar armas, eh, y, ma y mañana le yo mañana voy a tener una un encuentro con el bloque del Frente de Todos los Senadores, y se los voy a pedir formalmente, a ver de qué manera nos pueden ayudar con una ley, para poder seguir dándole estímulo al Fondo de, de um, Servicio Universal, ya que es el arma que tenemos para brindar conectividad en todo el país. Con lo cual vamos, vamos a ver si nos tienden una mano. Eh, y, y para nosotros, como bien decía, que antes se dio la palabra, es, es muy importante el igualar oportunidades. O sea, la persona que esté conectada va a tener las mismas posibilidades de educarse o sea, no importa el lugar que esté. O sea, yo no quiero que, que un chico de, de, de, del más recóndito paraje eh, tenga diferencias en la educación y en la información con una persona de la capital o de un centro urbano. Nosotros, el gobierno, como Estado, tenemos la obligación moral de ir en ayuda de esos. O sea, porque se iguala se iguala así, se iguala conectado, se iguala informado, se iguala educando, brindando las mismas posibilidades. Eso para nosotros es más, es más que importante. Eh, aparte, el, ya le digo, el, el, el trabajar con ARSAT. Antes eh, quizás yo lo viví siendo yo director del, del, del ENACON en, en, en la oposición, Veía como eh, el, el Ministerio en ese momento de, de modernización, eh, la sub -Cetic, o la Cetic, no sé cómo se llamaba en esa época, y Elena Kohn eran como Boca, River Independiente, cada uno jugaba su partido, y hoy no es así. Hoy nosotros somos un equipo con Arsat, somos un equipo con Micaera, con la, con, con, con la Secretaría de Innovación, o sea, nos juntamos en la misma mesa, vamos a las mismas reuniones, eh, tratamos de interactuar, de articular políticas. ¿Por qué? Porque yo creo que la suma de todas las particularidades esa es lo que le puede ayudar a la gente. El problema de la conectividad del 60% de las escuelas que no están, no están conectadas no solamente necesita el ENACON, necesita el ENACON, necesita arsat necesita la, la innovación, se necesita porque los problemas son importantes y hay que abordarlos de manera general. Entonces, para mí, conformar un equipo de trabajo con diferentes organismos es una de las prioridades. Eh, y, y creo que está, estamos haciendo un muy buen trabajo con ARSAT, muy buen trabajo con ARSAT. Eh, bueno, próximamente con ARSAT creo que va a haber una, un, un upgrade en cuanto a su tecnología. Nosotros vamos a ayudar con eso, innovación va a ayudar con eso. Eh, eh, ¿Para qué? Para que, que haya una mejor calidad de, de conexión en unas plaquetas que ya quedaron ante el uso y el uso de hace bastantes años ya quedaron viejas y vamos a darle una, una o sea, vamos a aumentar la capacidad eh, y para es, el trabajo en equipo nos permitió hacerlo rápido creo que en, en, en el curso del mes de agosto lo vamos a poder, lo vamos a poder inter, implementar eh, hablaba también Héctor de la de la IoT, ¿no? el Internet de las Cosas, otro de los proyectos que, que nos interesa abordar y que estamos trabajando, estamos trabajando sobre cosas concretas, ver qué es lo que podemos hacer, porque eso, como decía Héctor, eso es el futuro. Digo, hoy nosotros tenemos que trabajar independientemente en, la, en, en, lo, en lo urgente, pero no perder de vista lo importante, y lo importante es eso, lo importante es el 5G y, y poniendo el faro en el 5G voy a eh, digamos voy a enmendar los errores de despliegue eh, de conectividad de lo que fuere de lo que es el 4G pero poniendo en el foro o sea el faro perdón el faro en el 5G digo no, no, no nos tenemos que olvidar que, el, que indefectiblemente esto tiene que pasar y va a pasar gracias a Dios y nos vamos a encontrar con una post pandemia tenemos que ya pensar para que el primer día no nos agarre todavía con el, con, con, con el motor lento. Nos tiene que agarrar carreteando para, para despegar rápidamente. Lamentablemente, eh, al gobierno nacional, en, en, cuando salía del hangar el avión de, del Estado, nos agarró la pandemia. No ni estaba carreteando y tuvimos que ir, volver para atrás. Y es un problema del mundo, no es mal de mucho consuelo de tonto. Pero es lo que nos pasó nos pasó y bueno y tenemos que estar preparados por eso estamos pensando en el 5G por eso estamos pensando en el IoT pero también tenemos que ir sobre las cosas las cosas del día las cosas la conectividad en Villagresa la conectividad en general pico la, los NERs en Neuquén los nr en el en en el, en el Chaco eh, el programa del Delta todas cosas que votamos todas cosas que le dijimos a los diputados en la, en la reunión que, tenemos, que tuvimos en, con la Comisión de Comunicación, eh, Micaela Sánchez Mal, con eh, Francisco Meritelo y yo, y hoy estamos llevando a cabo ese tipo de tareas, ese tipo de cosas las estamos realizando y, y la vamos a hacer, la vamos a hacer verdad, la vamos a hacer realidad. Como así también dimos cumplimiento en la medida de lo posible a los que nos pidió el presidente y los que nos pidieron la Asociación de Consumidores, que era un congelamiento de precios, que era una medida paliativa, pero medida al fin, y pudieron esto, en estos meses la gente de menores recursos poder tener una, eh, tener una certeza de lo que se iba a pagar. Eh, podemos, pudimos también eh, hacer el, un servicio reducido, un servicio inclusivo para que la gente no se quede sin conectividad. Yo creo que este gobierno se está ocupando de cosas eh, realmente para soportar la pandemia y estamos pensando, pensando y junto con ustedes y gracias que nos convoquen y, y, y cada vez que nos convocan estaremos ahí y seguramente nosotros los vamos a, a convocar a ustedes para hacer una gran mesa de trabajo para poder pensar en la, en la, en la pospandemia. Eh, el nivel de, de lo que ahora no, nos depara toda esta nueva modalidad, el teletrabajo con sus idas y vueltas, con, con lo que fuere, pero, pero llegó también para quedarse, y el e-commerce y llegó para quedarse, y todo nos compete a cada uno de los que estamos en este chat cada uno tiene un pedacito, tiene que ayudar con algo y bueno, y tenemos que estar preparados, y las redes no se tienen que caer, y gracias a ustedes y a nosotros las redes no se, creyeron, no se cayeron, y, una, y hoy nos dimos cuenta que el Estado en estos momentos tiene que estar muy al lado de la gente, en una situación tan compleja, tan compleja porque cuando vemos... Ejemplo de otros países, que en Gran Bretaña el Producto Bruto Interno va a caer como un 32%, acá va a caer mucho, y bueno, y nosotros tenemos que estar preparados para esto. Es un problema mundial. Lamentablemente nos tocó, después de un, de un de cómo nos dejaron el gobierno, como, como lo decía Héctor, y, pero bueno, que también cuando nos hicimos cargo, nos hicimos cargo de la Argentina, no de Nailandia, ¿no? Sabíamos lo que teníamos, y creo que eh, estamos capacitados para lo que viene. Así que les, les, agradezco, les agradezco el esfuerzo enorme que hace su movimiento, y, y ya le digo, estamos a disposición con los planes de barrios populares, de instituciones públicas, de, de, de toda la línea Fomeca, de todo lo que estamos haciendo por el Fomeca, lo ponemos a disposición, y realmente el cambio, de, el cambio de proceso que estamos realizando. ¿Por qué? Porque una de las cosas, de las cosas que encontramos era el que todo se, se aletargaba mucho, o sea, no, no se ayudaba a la gente a que, a, a que fuera buen puerto, porque los procesos eran complicados, los procesos eran difíciles. Había como, yo no, yo no sé si decirlo así, pero había como... como como ganas de que las cosas no saliéramos. Nosotros tenemos muchas ganas de que las cosas salgan. Yo creo que para eso tomamos la responsabilidad y, y las tenemos que cumplir. Y si, no, y si no, cambiaremos lo que haya que cambiar para poder llegar a un buen destino. Así que eh, les agradezco y les cedo la palabra. La verdad que el formalismo no lo conozco, pero no sé, al próximo... Le cedo la palabra, Gracias, debe ser Antonio. Muy, muy amable, eh, realmente muy buena tu propuesta, sobre todo la de una mesa de trabajo conjunta para planificar la pospandemia y sobre todo planificar la regulación para la etapa que viene de comunicaciones realmente avanzadas con tecnologías emergentes que hoy parecieran lejanas para nosotros pero que se, como bien dijiste van a llegar. Entonces hay una pila enorme de preguntas, las vamos a dejar para el final. y Le voy a eh, dar ahora la palabra a José Luis Armida, que es el presidente regional de FASE en la provincia de Buenos Aires. Por favor, si nos puede dar eh, tu visión y de las comunicaciones a través del cooperativismo eléctrico. Gracias. Perdón, José Luis, no es que le quise dar la palabra a Rocoro, ni no sabía cómo era. No, por favor, no, no, no. Por favor, no, no, no, no, no. por favor, por favor. Por favor. Quiero, bueno. Bueno, tú... eh, primero, buenas tardes. Un saludo a todos los de la mesa. Eh, quiero agradecer también la, la participación y la invitación a este foro. Yo vengo más de las cooperativas eléctricas y dentro de las cooperativas eléctricas hay cooperativas mixtas de telecomunicaciones y eléctricas. Y... Vos, Antonio, hablaste un poco de, de la pandemia y de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y a mí me gustaría llevar esta charla a, a la situación que estamos viviendo por el tema de la pandemia y lo voy a resumir en tres palabras que vamos a ir desarrollando y qué es por lo que estamos pasando las cooperativas. Acompañamiento, sufrimiento y oportunidad. Eh, acá nos encontramos en que una mañana las cooperativas eléctricas, las cooperativas eléctricas y que brindábamos internet, nos vimos que nuestros sistemas de internet estaban con una utilización del 100% las 24, 24 horas por 24, producto de que la modalidad debido a la pandemia se, se trasladó a los hogares, comenzaron los teletrabajos, comenzaron los estudios de los, de los chicos en las casas, mayor esparcimiento dentro de la casa porque no se podía salir, y gracias a Dios, las cooperativas demostramos que nuestras redes se encontraban a la altura de las necesidades de nuestros asociados. Y en aquellos casos donde nos surgieron problemas por la, la demanda que estábamos teniendo, no dudamos ni un segundo en Adecuar nuestras redes para estar a la altura de las circunstancias. También tuvimos que cambiar la forma de atención a nuestros clientes, porque una de las cosas que nos diferencia a las cooperativas de servicios públicos es estar siempre presente con nuestro vecino, con nuestro usuario y con nuestro asociado. ¿sí? Y también, moraleja, los tuvimos que llevar para el lado de las redes y para el lado de la Internet. ¿Por qué? Porque necesitábamos estar conectados con los usuarios vía Zoom, vía mail, Y esto siguió incrementando la, la utilización de las redes y siguió fomentando el uso de las redes. También nos encontramos con otro, con, con otro caso que vos también lo comentaste, Antonio, y es el tema de los colegios. Nosotros en el, en el interior tenemos muchos colegios rurales, en zonas perdidas, donde en muchos lados tuvimos la necesidad de ver de qué manera podíamos poner algún tipo de servicio comunitario para que esos chicos no se quedaran sin su clase día a día. Nosotros, pongo un ejemplo en mi cooperativa, en un paraje tuvimos que improvisar una torre para que 10 chicos pudieran seguir su escuela vía Zoom y no perder esos días de clase. También estamos padeciendo sufrimientos. ¿sí? Es de público conocimiento que la recaudación ha caído notablemente que la situación económica hoy y la de nuestros asociados está muy pero muy difícil, y que no podemos estar cortando los servicios debido primero al DNU que está vigente, pero también el sector cooperativo lo que tiene que al momento de cortar, a diferencia de una empresa multinacional o una corporación, nosotros cuando salimos a cortar el servicio no le cortamos al usuario 2537, sino que le cortamos al, usuario, al panadero, a la maestra del colegio o al vecino. ¿Y eso qué nos lleva? Nos lleva a una situación bastante complicada porque por un lado tenemos la obligación moral de atender y ver cómo podemos ayudar a nuestro asociado. Pero también, por mandato de asamblea, tenemos la obligación de velar por los intereses de la cooperativa. Por otro lado, también, teníamos el problema de que nuestros empleados y, no, y nuestros trabajadores eran empleados esenciales, con lo cual, asumimos el compromiso de pagar los sueldos en tiempo y forma, para que ellos no tengan problemas. Y también a esto le tenemos que sumar que las obligaciones de la cooperativa aguas arriba, en ningún momento tuvimos nosotros algún tipo de contemplación, sino al contrario, siempre la presión para que esas obligaciones las cumpliéramos en forma normal y habitual. Pero acá es donde digo que en todo, en todo problema o en toda crisis, aparecen las oportunidades. Y creo que en, en, en este momento de pandemia, en este momento de aislamiento, creo que el sector cooperativo tiene una oportunidad muy grande, y una oportunidad justamente de lo que estamos hablando, de la democratización de las redes de banda ancha, y un poco también de la limitación o el achicamiento de la brecha digital que hay entre las grandes ubres y el interior de la provincia de Buenos Aires o bueno, en el interior del país. Y acá me voy, a, me voy a, a basar en datos del sistema eléctrico de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires tenemos que el 70% de la población está ubicada en el 30% del territorio. Y el 30% de la, de la población está ubicada en el 70% del territorio. Y estos son los territorios donde ocupamos las cooperativas. Territorios en los cuales la rentabilidad, la, la, la, la facilidad para dar un servicio es totalmente distinta. En este 30% de territorio es donde nosotros encontramos la, el mayor desarrollo tecnológico. Es donde hoy por hoy encontramos las mayores velocidades de internet, donde encontramos fibra óptica, donde encontramos la mayor eh, demanda y una gran cantidad de eh, proveedores en los cuales nosotros nos podemos manejar. Y acá es donde las cooperativas cumplimos un rol importantísimo, y es de llevar y tratar de achicar la brecha tecnológica en estos lugares donde, desgraciadamente, los capitales privados no acceden o tardarían Muchísimo tiempo en acceder, ¿por qué? Básicamente porque la rentabilidad del negocio no es, eh, no es atractiva. Y en esto, un poco las cooperativas eléctricas, tenemos experiencia. Yo, yo voy a poner un caso, que es el caso de mi cooperativa. Mi cooperativa es la cooperativa de Parada Robles, Parada Robles es un pueblito de exaltación de la Cruz, a 77 kilómetros de la capital federal. Lindamos con el partido de Pilar y lindamos con el partido de Campana. ¿Sí? En el año 69 se instala la cooperativa trayendo el, trayendo el tendido eléctrico, y a partir de ahí en mi localidad comenzó el progreso, comenzó la llegada de industrias, comenzó la llegada de nuevos barrios y nuevos habitantes, comercios, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy nuevamente nos encontramos ante la disyuntiva y la necesidad de que todos estos pueblos, así como en su momento necesitaron del movimiento cooperativo y de la unión de los vecinos para lograr el bienestar de tener un servicio eléctrico tan importante como era la energía, ¿sí? Bueno, creo que estamos en el momento donde los pueblos del interior están necesitando... El achicamiento de la brecha digital. No puede ser que hoy tengamos localidades en la provincia de Buenos Aires que las velocidades de Internet no superen los 2 megas de velocidad. También te digo que las cooperativas eléctricas contamos con uno de los componentes más importantes en el tendido de las líneas, en el tendido de las redes, y es la postación. Y ya estamos trabajando para que esos tendidos de redes y este plan federal de interconexión pueda llegar a todos lados cediendo postación, con ARSAT estamos haciendo Muchísimos convenios donde le cedemos la apostación ¿para, qué? para que esos pueblos que hoy no tienen servicio de internet o de telecomunicaciones o no tienen el servicio de internet necesario para las demandas que hoy tienen las nuevas aplicaciones, lo puedan ir teniendo de a poco. Yo creo que hoy... Más que nunca, debemos trabajar en esta brecha y eliminar la, la diferencia de tecnologías y brechas entre localidades de mayor concentración y localidades de menor concentración. Porque si hay algo que nos está dejando la pandemia, es que el servicio de internet hoy es un servicio esencial para los pueblos, esencial para que la juventud no migre a otros lugares, esencial por la educación, esencial por la comunicación y esencial por el trabajo. Y para no, no, no explayarme mucho más ni querer aburrirlo, sí me gustaría hacer una aclaración cuando hablamos de democratización y que durante mucho tiempo, hace mucho tiempo, mejor dicho, está el, la ley de compartimiento o de recursos en, la, en las distintas empresas, donde las empresas deberíamos compartir los recursos para la, la posibilidad de que lleguen a distintas localidades nuevos jugadores. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero sí deberíamos poner atención en que a esos nuevos jugadores que quieran ingresar en los distintos pueblos debido a, a la facilidad que se le puede estar dando ahora con el, el, el, el compartimiento de las instalaciones, tengan en cuenta dos factores muy importantes que son los que pregonamos desde el cooperativismo, que es la calidad del servicio y el compromiso con nuestros asociados. Y termino acá diciendo que sigamos valorando la variable social ante la económica mientras se pueda. Nada más. Bueno, te agradecemos mucho tu participación. Es importante algunos de los conceptos que vertiste. Me quedo con uno por mencionar algo, que es la compartición de infraestructura. Entiendo que eso es lo que llamas compartición de postación. El otro día, hablando, este, tomando un café en Villa Gesell, este Antonio me decía: por la puerta de Villa Gesell pasan cinco redes de fibra óptica y hay lugares donde no pasa ninguna. Y bueno, este, la compartición de infraestructura puede ayudar a que un plan bien elaborado desde el Estado Nacional permita tener un plan nacional de, de fibra óptica que incluya a todos, privados y públicos, y ahí ver dónde conviene ir en forma transparente, inclusive un mapa publicado, era una pregunta de, de, la, de la reunión anterior. Pero bueno, eh, le toca el turno ahora a... Antonio Roscoroni, presidente de FECOSUR. Por favor, Antonio, tus comentarios. Buenas tardes. Primero que todo agradecer a los 315 participantes que están integrados en este momento al Zoom. Felicitar a Mario Cafiero por la iniciativa de juntar a tanta gente en, en este proyecto de conversar de una manera distinta. Les cuento una anécdota cortita, Héctor eh, Carril me invitó hace un, hace un tiempo a hacer una reunión porque íbamos a hacer un evento grande de cooperativismo en el Centro Cultural Kirchner y terminamos este, en el medio de la pandemia haciendo este evento con esta tecnología y estando lejos pero realmente con una asistencia extraordinaria, reitero hay 315 eh, conectado en este momento. Agradecer públicamente a Claudio Ambrosini que lo molesté, lo perseguí para que, no, para que esté y para que nos ayude a, a encontrar un camino hacia el para que las cooperativas lleguen. Y agradecer enormemente a mi compañero cooperativista José Luis que nos acompaña en el panel. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos la antigüedad en las telecomunicaciones. ¿Por qué digo la antigüedad en las comunicaciones? Porque somos las empresas del siglo pasado de las telecomunicaciones. Y las más viejas de la Argentina. La primera cooperativa se creó en el año 1963 y somos hoy la empresa, esa es la empresa de telecomunicaciones más vieja que tiene la República Argentina. La evolución del cooperativismo tuvo una época en los años 90 en donde la fotografía era siempre 300 cooperativas prestando el servicio de telefonía y estando en medio como encerrados en la una, en una jaula de oro, porque no, no nos dejaban crecer. La desregulación provocó que aparezcan las cooperativas fuertes en el, en el proyecto de telecomunicaciones, que son las que representa hoy mi amigo de fase, que claramente aparecieron las cooperativas eléctricas, y las pymes, y hoy hay fuera de las grandes empresas, en la Argentina mil y pico de pymes cooperativas y ICP prestando el servicio de telecomunicaciones y prestando el servicio de Internet en la Argentina. Esta conjunción armónica entre las cooperativas, las pymes, este, las cooperativas eléctricas, las distintas federaciones, las grandes empresas, nos llevan a el paradigma de esta discusión que tenemos hoy, que es resolver el presente y planificar el futuro. El dirigente que le toca la suerte, la enorme suerte de vivir esta enorme crisis, porque el dirigente que le toca la responsabilidad de resolver los, los, presentes, los problemas de hoy y planificar los problemas del futuro, es el dirigente que está sirviéndole a la gente. Claudio Ambrosini, al principio de la pandemia, puso todo de movimiento para lograr lo que algunos agoreros quería que ocurra, pero Claudio puso un esfuerzo enorme junto a las telefónicas, a Claro, a Telefónica, a Telecom, a las cooperativas, a los ISP, todos juntos para resolver el primer problema. El primer problema que teníamos es que teníamos que atender la Internet, teníamos que evitar que la Internet se colapse. Y la realidad, este, al Estado argentino, a los prestadores de las redes grandes y a los prestadores de las redes chicas, les hago agregar desde acá, desde Villa Gesel, mi enorme congratulación y felicitaciones, porque en la realidad, con un aumento del 50% del tráfico, Argentina demostró que podíamos seguirnos comunicando y esto era solo posible si además de prestar bien el servicio nos integrábamos, si integrábamos las redes de cada uno, si integrábamos las redes con los grandes, si dejábamos las discusiones que tenemos habitualmente, porque son discusiones de intereses para atender los problemas de la hora. Yo este, tengo que hacer este, un, un homenaje a las empresas grandes, a las empresas chiquitas y al Estado que lograron que la Argentina siga pudiéndose comunicar. No es que no tuvimos problemas, los tuvimos y los primeros días fueron muy difíciles. Pero hoy, en mi pueblo, con el 60% más de, eh, de tráfico del que tenía eh, Villagesel eh, en estas épocas, está prestando el servicio y creciendo importantemente. La segunda cosa que planteó el desafío de la hora fue cómo hacíamos los que tenemos este, el capital social integrado por la, propia, por la propia sociedad para poder atender el servicio sin el corte del servicio sin, este, con las, nuestras oficinas cerradas y con este, la prohibición de entrar a los domicilios para hacer las reparaciones. Nuevamente, con la ayuda de Linais, una resolución que sacó Mario, en donde nos autorizó a abrir las cajas y nos cuidábamos, con la ayuda de Claudio, una resolución que sacó en donde modificó este, en los lugares donde había menos, menos eh, virus o había menos, eh, menos contagio, poder atender a la gente. Bueno... Les voy a contar que en mi ciudad, gracias a estas dos resoluciones, pudimos atender el, la internet, pudimos no cortar el servicio, ni siquiera restringirlo. Ahora, hasta, hasta hoy, día después de seis meses de esto, no tenemos un solo servicio restringido en Y en gran parte de la, ciudad, de la ciudadanía cooperativa y pyme, esto se da en estas condiciones. La verdad es que las redes de fibra óptica son un formidable factor de inclusión social. La falta de fibra óptica en algunos lados excluye a la gente. Por eso este, quiero dar un dato estadístico. En la Argentina el 12% de las bandas anchas de fibra óptica en el mercado cooperativo y pyme ese 12% se multiplica casi a llegar al 26 y 27%. No solo estamos cumpliendo, sino que estamos creciendo importantemente en, en, este, en esta tarea. La pandemia nos puso a todo el mundo, como decía Claudio hace un rato, a mirar el presente con pagura y el futuro con esperanza. El, Presente con por paura porque no lo entendíamos. No sabíamos qué íbamos a hacer, si se contagiaban todos rápido. No sabíamos si estábamos en el principio donde íbamos a perder a todos nuestros abuelos. Entre ellos yo, que tengo 65 y tengo tres nietos. La verdad que el susto era bastante grande. La verdad que esto nos puso en una situación de cumplimiento social espectacular. Los primeros 60 días de la pandemia, el cumplimiento que tuvimos los argentinos, y los argentinos fundamentalmente aquellos que tenían la responsabilidad del territorio. Llámese del partido que sea, lo que lograron es disminuir el contagio a una velocidad tan grande que hoy parecería que el problema era más chico, y la realidad que no, fue, no era que era más chico y lo que queda por delante es muy grande, sino que los argentinos pusimos un esfuerzo muy grande para hacerlo eso, para hacer esto. Para lograr esto, necesitábamos de nuevo que estas redes de fibra óptica, estas redes de internet, funcionen. Y en el medio de todo esto, como diría mi papá, hay que mirar siempre el vivir metal, porque en algún lado hay que bajarse para poder hacerlo. En medio de todo esto, como bien lo explicó la ENACOM recién, eh, en las últimas tres reuniones de directorio lo, se Aprobaron la ANR para cooperativas chiquitas y para cooperativas más grandes, entre era uno para la cooperativa donde estoy yo, que permitieron empezar a llegar al, a llegar al, al capital que necesitan las cooperativas para trasladarse. Se flexibilizaron las condiciones para llegar a la NR. se subieron de 10.000 habitantes a 30.000 y se subieron también eh, las condiciones para que la oposición eh, tenga que ser efectiva. Hoy a las cooperativas y a las pymes, a partir de estas nuevas flexibilizaciones, les toca una responsabilidad. Hay que taparlo los en Enacón de proyectos de ANR. Hay que poner en funcionamiento la plata que está en una, en una cuenta corriente. Hay que poner a la Argentina de pie ante esta situación. Y es cierto lo que dice el, el, el presidente de, del ENACOM. Le dejaron una caja llena de plata, pero un montón de gente en el interior desconectada. La responsabilidad de conectarla pasa fundamentalmente por los que somos especialistas en la última milla. Las cooperativas son especialistas en la última milla. Las pymes son especialistas en la última milla. Y necesitamos en esta emergencia anudar lo más posible nuestras relaciones con los dueños de las, de las redes más grandes de la Argentina. Telefónica, Telecom, Claro, Sílica el formidable trabajo de Cabase, armando nodos regionales, y todos juntos tenemos que entender que tenemos que dar una solución a la situación que nos toca hoy vivir. Si nos juntamos en una sola red, si nos juntamos este, y no tenemos cinco redes, como, dice, como dijo Héctor hace un ratito en la puerta de viajes y utilizamos todas las redes, seguramente vamos a tener una Argentina mucho más comunicada, mucho más inclusiva y mucho más justa. Pero, la eliminación de la brecha digital no pasa solamente por darle conectividad a todo el mundo. Con eso, estamos dando este, conectividad, que es una condición necesaria para cortar la brecha digital, pero no suficiente. Este, claramente, la conectividad necesita de todo el talento, de toda la inventiva y de toda la fortaleza de los argentinos para que pongan en esa red los contenidos que necesitan. No los, solamente los contenidos de, este, de entretenimiento, sino también los contenidos de educación, los contenidos de la eh, telemedicina, del teletrabajo, los contenidos que hacen a que la comunidad que hoy se tiene que quedar más en casa pueda tener... El sueño, por lo menos es lo que yo creo para mi querida ciudad de Villagesen, de las Smart City, las ciudades eh, digitales. Hoy, seguramente, en los próximos días, iremos viendo este, lo, la importancia de la Internet de las Cosas. En Villagesen ya estamos presentando un proyecto para que cuide nuestros bosques y nuestros pinares y detecte tempranamente con dispositivos, el, la posibilidad del, de los incendios. La verdad que estamos en presencia de una enorme oportunidad para todos aquellos que estemos dando internet. Y una enorme responsabilidad. La responsabilidad es trabajar. Podemos mirar para atrás y quejarnos del para atrás. Podemos mirar hoy la pandemia y asustarnos y seguir asustados con la pandemia. Yo creo que lo que tenemos que hacer es atender el momento pero no podemos de ninguna manera dejar de soñar por una Argentina mucho más venturosa que, aún en el medio de la pandemia, defienda el trabajo, genere trabajo, genere comunicaciones y genere a través de esta oportunidad digital, contendemos Argentina para afuera. Así vamos a tener una patria mucho mejor. Muchas gracias. Eh, bueno, muy amable Antonio, por tus palabras, tus conceptos. Este, llegó el momento entonces ahora de escuchar al presidente Linaes, el compañero... Perdón, te pido un minutito la palabra porque voy a tener que cruzar, eh, porque bueno tenía que estar a las 4 y ya me mandaron un mensaje, como estoy cerquita, les agradezco un montón, voy a grabar las palabras de Mario, eh, porque la gente institucional que lo está viendo por YouTube, eh, lo va a grabar, así que les agradezco infinitamente, eh, Antonio, Héctor, doctor Hermida, eh, Mario, un placer haber compartido esto. Espero que nos haya servido y juntémonos las veces que necesite. La Muy verdad, amable. un placer enorme haber, haber colaborado en esta, en esta sala virtual, pero sala al fin. Ojalá nos podamos dar un abrazo dentro de poco. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Claudio. A vos. Gracias. Mario, por favor, entonces. Bueno, voy a tratar de ser breve porque creo que todos los que me antecedieron la palabra fijaron claramente los conceptos. Agradecerle a Claudio, a Lienacom, por su apertura a todo este quehacer de, del mundo de la economía social y solidaria. Tenemos acá dos muy buenos exponentes, Antonio y José Luis, que claramente demuestran que, que esta forma de organizar nuestra actividad económica es absolutamente sustentable, no solo sustentable, sino que genera beneficios muy importantes. Eh, la forma cooperativa es la organización democrática de las personas, eh, acá no manda el capital, acá no manda un patrón, acá es la organización democrática de las personas que se reúnen solidariamente para satisfacer una necesidad llámese energía eléctrica, llámese venta de productos agropecuarios, llámese telecomunicaciones, fibra óptica. Bueno, hay un sinnúmero de, de necesidades concretas de esa economía sustantiva ¿eh? que esta pandemia ha puesto al desnudo, no basta de esa economía ficticia y financiera, sino vamos, como Internet de las cosas, vamos a la economía de las cosas, vamos a la economía de nuestras necesidades de nuestro pueblo. Me, me gustó mucho la, el título, la grieta digital, eh, la brecha digital, perdón, grieta, justamente la brecha digital que muestra otra de las grietas de nuestra sociedad y de nuestra economía. Creo que eso es lo que tenemos que mirar, las desigualdades. Nuestro presidente Alberto Fernández dice que nuestro gobierno busca la igualdad social por el camino de la solidaridad. ¿eh? Igualdad social por el camino de la solidaridad. Fíjense ustedes que muchas veces pensamos en la solidaridad como, un, como un, una utopía, un deseo, pero a veces en, los, en las circunstancias nos obliga a ser solidarios. Y fíjense que el ejemplo que ustedes dieron en sostener Internet, a pesar del incremento eh, fenomenal de la demanda, se hizo en un esfuerzo al menos asociativo que involucró no solo a, al sector asociativo de las cooperativas, sino también, en principal, al Estado, que convocó a todos los sectores, y al sector del capital, llamándolo a un juego cooperativo, no a un juego com solamente competitivo. ¿eh? Entender que muchas veces hay denominadores comunes en los que podemos eh, hacer acuerdos para el bien común, ¿no? Esa idea del liberalismo que peleándonos entre todos y, y siendo absolutamente egoístas va a surgir un óptimo social. Bueno, eso está en los libros, pero la realidad nos indica que cuando jugamos cooperativamente, asociativamente, no solo tiene mejores ventajas en, en términos de lo, de lo, del bien común y de los bienes comunes, sino en los bienes individuales, porque mejoramos también nuestra propia eh, situación económica. Bueno, dicho esto, me parece que está muy claro, se dijo acá, el rol que juega el sector de la economía social, eh, donde el, el capital no llega porque no hay lucro, o porque no hay interés, o porque las inversiones son muy... y la recuperación de las inversiones son muy lentas. Ya sabemos que el capital tiene su lógica, no se la pretendemos cambiar, y sabemos que queda un enorme, un enorme espacio por fuera de la lógica del capital. Y ese es el espacio de la economía social y solidaria, y es el espacio de las cooperativas. Tenemos por delante, y sin duda me tomo de, del final de las palabras de Antonio, ¿no? eh, vivimos la revolución 4.0, nuestra, nuestra civilización está empezando a transitar el, el, la cuarta etapa, ¿no? una primera etapa donde bueno, la máquina de vapor revolucionó el mundo, eh, aunque algunos dicen que ojo que la revolución industrial no nació en, en Inglaterra, sino había empezado en China hace, mil, hace, varios, hace eh, varios años y que ahora los chinos están volviendo eh, por lo que tenían. Pero más allá de esa discusión, entender que ahí el, el hombre puso en marcha un mecanismo de innovación y de. Y, y de digamos, este permanente conocimiento científico aplicado a la industria. Luego vino, bueno, la electricidad, este, las cadenas de producción, como segunda etapa. La tercera fue la computación, ¿no es cierto?, aplicada a distintos mecanismos. no Yo me acuerdo cuando empecé la facultad, allá en el año 74, usábamos todavía regla de cálculo. Miren si, si, si era... este Todavía no había entrada la, la tercera revolución industrial. Bueno, y ahora estamos en esto, en, en la cuarta revolución industrial, ¿no? con cibermecanismos eh, físicos donde la inteligencia y la robótica se, se potencian, todo lo que significa eh, la inteligencia artificial, todo lo que significa la Big Data, todo lo que significa el blockchain, todo lo que significa, bueno, distintos sistemas que están en, en, en permanente crecimiento en el mundo y que, y, que, y que van a ser parte de nuestra realidad. Entonces la pregunta es, hemos hablado de, de la última milla, pero la última milla es solamente para llegar al punto cero, donde empieza otra carrera que es la carrera por sostener un aparato productivo distribuido en el territorio, usando nuestros recursos naturales, generando trabajo, generando eh, cadenas de valor, y todo eso interconectado y generando, este, bueno, generando contenidos, por ejemplo, en la industria cultural, o en la industria educativa, o generando intercambios, e-commerce. Es decir, ¿qué le vamos a poner a la autopista? Porque si no va a venir todo de afuera, y nosotros no queremos eso, porque eso sabemos que nos va a llevar a otra grieta, a otra brecha, ¿eh? que es la brecha del trabajo, de la industria, ¿eh? donde la Argentina hace muchos años ha perdido... Eh, nosotros éramos en la década del 60, la Argentina producía el 25% del Producto Bruto Interno de toda América Latina. 25, Uno de cada cuatro, eh, sí, eh, digamos, este, eh, Producto Bruto Interno o, o, o valor agregado, digamos, en, en general, era argentino. Hoy, y teníamos el 10% de la población de América Latina. ¿eh? Éramos el 10% y generábamos el 25% del PBI. Hoy somos el 9% de la población y generamos el 10% del PBI. Fíjense el retroceso en términos relativos de nuestra capacidad industrial. Así que tenemos que tomar en cuenta este desafío, y es un desafío, obviamente, donde nosotros creemos que hay tres motores. Un motor es el Estado, otro motor es el capital, y el tercer motor es el motor de la economía social y solidaria. Así que bueno, te felicito eh, Héctor por esta nueva sesión de webinar, eh, linda, masiva, con mucha gente y con buena repercusión. Eh, ustedes son los protagonistas, ustedes son los que tiran del carro, nosotros tenemos que apoyar y empujar, pero el carro lo tira la comunidad, el carro lo tira el asociativismo, aso el, el cooperativismo, el mutualismo, eh, creo que eso es lo que... Nosotros aspiramos al funcionamiento de una comunidad organizada. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mario. Es innumerable la cantidad de preguntas que tengo. Este, pero bueno, estamos medio con el tiempo justo. Hay una gran cantidad de preguntas para, para Claudio, que se ha retirado. Después voy a mencionar los temas antes de finalizar y... Les pido a quienes las hicieron, si no están inscriptos que se inscriban y trataremos de enviarles por mail eh, la respuesta que nos pueda brindar el ENACOM. Eh, tengo algunas preguntas para el sector cooperativo. Eh, están dirigidas a Antonio en particular. Pero para todos. La primera es, eh, ¿cómo hacemos las cooperativas para encarar la ampliación de nuestras redes y servicios? teniendo en cuenta el incremento de los costos operativos derivados de la pandemia y la imposibilidad de interrumpir servicios y de aplicar ajustes en la facturación. Antonio. Sí. Bueno, primero agradezco que, que me hagan la pregunta. En definitiva, tiene una respuesta histórica y tiene una respuesta real. El cooperativismo siempre le toca bailar con la más, con la, la más fea. Este, la realidad es que el cooperativismo más que un negocio es un servicio en el caso de las cooperativas telefónicas. Y hoy los instrumentos que nos está acercando el ENACOMA a partir de la ANR y los instrumentos que le estamos pidiendo al la... Banco donde saque créditos con tasas subsidiadas para desarrollar las redes de fibra óptica y los instrumentos que estamos pidiendo en, en la actividad financiera en general son la metodología que tenemos que tener para poder seguir creciendo. Esta metodología, por el momento y en el medio de la pandemia, lo, la, la banca pública está ofreciendo créditos a muy corto plazo que nos sirven para transformar nuestras redes. Entonces, seguimos gestionando y luchando y bogando porque hagan en tasa subsidiada para que podamos amortizarlos en plazos de 3 a 5 años y esta es la metodología Bueno, gracias parte de la respuesta contempla la pregunta que decía preparándonos para la post pandemia ¿qué necesita el sector para seguir con capacidad de respuesta como lo viene haciendo Si alguien quiere agregar algo más José Luis No, realmente coincido con lo que dijo Antonio eh, Lo que viene post pandemia Va a ser complicado Yo estoy convencido De que el sector Va a estar a la, a la altura Y creo que eh, Debemos volver A las fuentes ¿no? Debemos volver al trabajo En conjunto De los dirigentes cooperativos Con nuestros asociados para ver de qué manera podemos encontrar ese camino para ir achicando la brecha, ir mejorando nuestras redes y ponernos a, a las exigencias de un mundo nuevo que vamos a, a vivir. Bueno, gracias José Luis. Eh, Mario, hace un rato Antonio hablaba de una... Perdón, Claudio hablaba de, de una, una, mesa, una mesa de trabajo post pandemia y no solo para resolver los problemas este, ocurridos en este proceso sino también para ir planificando ese futuro. ¿no? Eh, imagino yo, pero me gustaría tu opinión, este, el rol protagónico que debería tener eh, no solo las cooperativas en forma particular sino el INAE y el Ministerio de, de la Producción teniendo en cuenta que hay que planificar las comunicaciones en función de un desarrollo productivo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves vos esa integración de esa mesa desde el punto de vista del INAE? Bueno, dicen que, que un buen gobernante es el que resuelve los problemas y logra avanzar en soluciones. Pero un buen estadista es el que logra que esos problemas no aparezcan en un futuro, los resuelve antes a partir de la planificación, de entender que, cuál es el curso de los acontecimientos, anticiparse a ese curso y tratar de actuar hoy para incidir en ese futuro y que ese problema no aparezca. Eh, un poco eh, menos lucida la tarea del estadista, pero mucho más valiosa, ¿no es cierto? Porque bueno, producido el, el problema aparece el salvador y parece que esa fuera la única manera de resolver las cosas. Creo que tenemos que volver a esta idea de pensar el futuro. Lo hacen las grandes corporaciones, no estamos diciendo nada, nada nuevo, lo hacen las grandes corporaciones, planifican, estudian, proyectan, hacen prospectiva y así generan su, su, su plan de negocios. Nosotros desde el Estado tenemos que ir buscando este tipo de, de mesas donde plantear no solo los problemas de hoy, sino de mañana, el INAES es un, un modelo interesante porque el INAES es cogestionado, nosotros tenemos en nuestro directorio eh, miembros de las cooperativas y las mutuales y del Estado. ¿no? O Se aparecen los dos sectores, Estado y cooperativismo y mutualismo, que trabajamos juntos, coordinadamente, participativamente, para resolver los problemas del sector. Hay un, 37 comisiones vivienda, salud, educación, juventud, problema de los liberados, bueno, varias, y unas telecomunicaciones. Es decir, nos hemos ordenado, y vos, Héctor, sos el coordinador de esa comisión. Es decir, tratamos de que el sector vaya teniendo, no una sola voz, porque admitimos la diversidad, pero sí planteos lógicos frente al Estado. La verdad que estaríamos muy contentos que esta comisión sea parte de esa mesa que convoque el ENACOM y nos permitan discutir el presente y el futuro. Bueno, muchas gracias. Eh, les cuento a la audiencia que la mayoría de las preguntas están relacionadas con temas técnicos del Servicio Universal. En el próximo webinar va a estar el subsecretario de TIC, y también eh, más adelante contaremos con el director del de ENACOM, y Lodrán, que también podrá responder estas preguntas como les dije se las voy a hacer llegar al ENACOM eh, queda simplemente ahora este, agradecerles no sé si alguno más quiere dar algún mensaje final creo que hemos cubierto el objetivo planteado en, en el, para este webinar y si, bueno, si no hay ninguna consideración adicional solo queda agradecerle a Antonio agradecerle a José Luis, Mario y a Claudio por haber estado con nosotros y nos vemos entonces en el próximo webinar que será jueves que viene en la misma hora. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias Mario, muchas gracias José Luis. Gracias Antonio. Gracias. Gracias, José Luis. Antonio, muchísimas gracias. Mario, igualmente Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han seguido a toda la audiencia. Gracias.